Bienvenidos de nuevo a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. Hola compas, en la pasada Spanabis nos reencontramos, se vieron y removieron muchas cosas, por supuesto también las oportunidades de negocio relacionadas con el cannabis, allí pudimos asistir al ICBC, el B2B enfocado al desarrollo empresarial. About to come back to Spainabis. Man, I love Spainabis. I love Barcelona. I love weed. I love you. I love everybody here. We should all live together in peace and harmony and good weed. Okay, perfect. I love you too. But <laughs> <laughs> <laughs> how do you think uh, about the the present and the past of the industry in Spain? Uh, I can't. You know, the first time I came to Spain was maybe 20, 25 years ago. And it wasn't like it is now, you had to find weed uh on La Ramla. But now you can just go to a club, so it's really nice. It's really uh fantastic. I like hanging out, meeting the different people, going to the different clubs. I hope that they can continue this tradition and make it even easier for people to to go and, and enjoy cannabis and, and be social. Okay, and what do you tell about the opportunities in cannabis or the future? Uh, I think it's important for people to keep fighting for cannabis, for people not to give up, for people to work for everything they want to get out of cannabis legalization. Uh, don't, just because a lot of big businesses show up, don't let them control everything, don't let them take over. Um, I think that there's a lot of opportunities, not just for growing weed or selling weed, but software, uh, grow equipment. Lawyers, we need lawyers, doctors, we need everybody. It's a yeah. total mundo. The, the, union, the, union. the whole world needs to help and grow this campus plant. We, we can change, we can save the whole planet yeah. if we use weed correctly. Atentos porque este mes en World of Cid te llevas de regalo una muestra de su colón blanco, por cualquier compra superior a los 30 euros. Entra en su web y no te pierdas su catálogo. Pero no solo se habló de negocio, también pudimos escuchar a la otra parte, la de las personas represaliadas, voces como las de Albertio y Víctor Segués que nos ponían al día de su situación actual. Bueno chicos, pues aquí estamos con Albertio y Víctor Segués, fundadores de AIRAM y bueno, queríamos saber chicos cuál es vuestra situación actual ahora mismo. Bueno, pues después de estar cuatro meses encerrados en la prisión de Yedonés, ahora estamos en régimen de tercer grado, saliendo cada día a trabajar y volviendo a dormir de lunes a jueves y el fin de semana estamos en casa. Esperamos poder acogernos pronto al artículo 86.4 para poder eh, tener control telemático y poder dormir en casa con nuestras familias. Y el indulto que ni, ni está ni se le espera, pero a lo mejor también puede llegar. Depende también de la situación política, por eso sí, está todo, todo conectado.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 Realmente, tenemos que hacer alguna cosa con el partido político con cualquier otra entidad para ayudar a las asociaciones y no solo a las asociaciones sino a todo el mundo del cáñamo porque hay afectados en el mundo del CBD, cultivadores y mucha gente que está pidiendo un poco de justicia en todo esto. ¿Y el futuro más o menos cómo lo veis? se puede hacer cosas, se puede cambiar algo... El futuro mejorar. siempre es abierto y predecible... ...y depende de nosotros, o sea que... ...si nos organizamos bien, no, no somos conscientes... ...de la fuerza que puede llegar a tener el movimiento canábico... ...tanto nacional como mundial... ...y creo que es momento de unirse porque... ...son muchos años ya de represión, son muchos años de persecución... ...criminalización, estigmatización... ...y oye que somos gente normal y de buen rollo, por favor... ...que se acabe ya, o sea que vamos a ponernos las pilas... ...y vamos a portadas ahí donde se hacen las leyes, en el Congreso... ...y un paso adelante ni un paso atrás. Exacto, pues todos fuerza y unión. Bueno, y me han comentado por ahí que dentro de prisión... ...habéis escrito un libro. Bueno, comentarme de qué va. Sí, hemos utilizado un poco todos los escritos que... ...hacíamos como terapia dentro de la prisión... ...y bueno, hemos escrito un libro pues explicando... ...toda la situación de Airam, el proceso judicial... ...vivencias dentro de la cárcel... ...y un poco pues pensamientos de, y, y, ...y lo que... Queremos que, que suceda en un futuro. Ostras, muy interesante. ¿Y cuándo lo publicaréis? Bueno, de hecho el libro se puede comprar ya, está en preventa en internet, en luzverdealalibertad.com y eso nos ayudará mucho a poder imprimirlo para presentarlo en 420, en San Jordi, más o menos. Esperemos que esté en vuestras manos. La vuelta de Spanabis ha dado mucho que hablar, casi tanto como la retirada temporal de las leyes sobre cannabis que Esquerra Republicana y Podemos presentaron en el Congreso. O los giros inesperados a los que nos tiene acostumbrados la Subcomisión de Cannabis Medicinal, al más puro estilo perdidos. Yo lamento, y, y la verdad podía tener un tono jocoso con usted, pero creo que tengo que ser cortés por su presencia agradecerle que haya venido aquí. Y la única pregunta que le voy a hacer es... Muy sencilla. ¿Quién le dijo a usted que viniera aquí a hablar de la propulsión de ley de Unidas Podemos? Nada más. Muchas gracias. Sí, mis escasas y casi únicas palabras no pueden ser más que agradecerles su presencia y su paciencia porque he venido a hablarles de algo para lo que no estaba supuestamente invitado a intervenir. Les aseguro que he venido con mi máxima buena fe. Me He dedicado una parte importante de mis vacaciones a estudiar con rigor y con seriedad lo que se supone que debería venir aquí a hablarles. No tengo otra excusa ni otra justificación. Si, respondiendo a su pregunta de quién me dijo de venir aquí, no me lo dijo nadie, me ofrecí yo. El 20 de abril es una fecha señalada para todo amante del cannabis, cualquier pretexto es bueno para mantener algunas tradiciones, sobre todo si consisten en reivindicar los buenos humos con tus colegas. Algunos ven en el 420 la excusa perfecta para bautizar una ley, otros para resurgir de las cenizas y los más veteranos una parada más en el recorrido de una marcha que dura ya 25 años. Para celebrarlo y reivindicar nuestro cuarto de siglo de marchas mundiales de la marihuana en Madrid, las organizaciones han convocado una serie de actividades presenciales con el fin de recuperar el tiempo y los derechos perdidos en los últimos años. ¿Queréis saber más? Pues no os perdáis nuestro programa especial para este 420, donde os contaremos todos los detalles. Con esto terminamos y recordad que ya está publicado el nuevo Marihuana News, el 118, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. ¡Feliz 4.20!